de la brisita, anoche estuve en el estadio Julián Javier apoyando a mi equipo gigante del Cibao, que una falta de respeto, los fanáticos pero el fanático es fanático, el que goza el que gana el que goza eh, le vociferaban a las a los leones eh, que se cogieron su agua con todo y Albert Pujor creo que una falta de respeto a una gran, a un gran desliga aunque hubieron algunos periodistas, cronistas que estuvieron haciendo chembito que fueron a, a buscar su foto y su firma de pelota alguna de las no, no, yo tengo demasiadas fotos con grandes ligas, o sea, mí no me... ¿Cómo así, Roberto? ¿Cómo así, vieron Roberto? Vieron gente que estuvieron desde las 11 de la mañana eh, <risa> haciendo su fila para su foto. Roberto, su ¿cómo de así? Eh, pero pero te sí. qué usted quiere dejar dicho? Ah, pero Luis es? está aquí. Buenos días, Luis, ¿cómo no, estás? No, bueno. <risa> eh, buenos días, días Luis? buenos días, Roberto. No, porque yo eh, yo, yo no voy a, ir a mi Yuca. <risa> Yo, yo no, te no, nadie se pudo tomar foto. Por él. ¿Eh? ¿Eh? Es la misma que usó todo el mundo o no, no, espérate. ¿Eh? Hey, hey. ¿Eh? saben una cajita especial. No, pelota, si tú quieres una cuanta, dime de quién tú quieres una pelota firmada. No, ya ese es mi jugador favorito. Ah, es tu jugador favorito. Ese es mi jugador favorito. Porque mi jugador favorito David Ortiz, ah. Pedro Martínez, ¿eh? Juan Marichal, ¿eh? Que son salón de la fama. Este va a ser o sea, seguro. No, perdón, perdón. Yo estuve, yo estuve, ¿cómo se llama eso? ¿Se me, se me, la iniciación, ¿cómo es? Eh, eh, en, el, en, el, en el Hall of Fame. No, no, no. no, no, no la palabra de... de, de, de no, no. La palabra de la ceremonia se llama la iniciación. No, en, en la eh, introducción, ¿no? En la introducción ah. al Hall of Fame de Pedro Martínez. Tú me perdonas, ¿eh? Y pero va a tener que viajar a la de Pujols entonces. No no, no, no tengo que Ortiz, a la de David Ortiz sí, pero yo considero que Pujol, el aparataje que está haciendo no va con ser dominicano me explico, Sombra anda con un equipo de producción como si estuviera grabando una, una serie de Netflix que si lo está haciendo bien, bueno, quizás se está viviendo perdón. su experiencia de novato no, no, en la liga perdón. dominicana si está haciendo una serie de Netflix una serie con él, bien, pero ese tipo anda con 10 camarógrafos, con cámaras y equipos que cuestan lo que no cuesta... Eh, eh. ¿Puedes? Claro, 10 camarógrafos para él exclusivo. Creo que eso está mal, se ve feo, porque hay muchísimos jugadores que tienen la misma categoría y quizás... No, no, categoría aquí no hay nadie, claro, claro que sí. No. No. La categoría de Grandes Ligas ah, pues la gran Pero no es grande Grandes Ligas, Liga, es lo que él significa ¿Qué significa? El futuro Salón de la Fama, el mejor jugador de todo ah, el tiempo pero latino Vladimir Guerrero, perdón Mejor que Vladimir Guerrero perdón perdón, perdón, perdón, perdón perdón. Desde Nissan con su Chacleta samurá, Vladimir Guerrero va para el Salón de la Fama Y Vladimir Guerrero viene aquí Comparte con todo el mundo Y se tira foto hasta como el que barre Perdón entonces, Vladimir Guerrero está por debajo pero, pero, de David Pujol. Va, va, vamos, va, vamos a... David Ortiz. Va, vamos a aterrizar eh, espérate, en algo. No, vamos a aterrizar no, no. en algo. David Ortiz. Pero vamos a aterrizar en algo. Está por debajo de David de, de, de Pujol. David Ortiz. A nivel de números, sí. Pues no me hablo de números. ¿Y de David, qué hablamos oye, entonces? David Ortiz. No, no, no. Estamos hablando de igualdad. Salón de la fama, futuro. David Ortiz en Boston, Estados Unidos, es un dios. Tiene un puente a nombre de él. Albert Pujol lo tiene? Tiene una terminal de Jeff Blood en Boston a nombre de David Ortiz. ¿Lo tiene? Tiene una película que se tomó a David Ortiz como figura principal en una película de Patrio, el Patriota, donde David Ortiz es el quien representa a la grande línea en esa película. A ver, por la tiene. Hablamos ahorita. Señores, seguimos con el toque del mediodía. Ahora, ahora, yo, ahora, Paola, yo nada más quiero saber. Mira, vamos, de vamos a los boletines. <risa> mira. Y David Ortiz no. llega a un estadio. Si hablamos del, de Ortiz la persona Ortiz. o del jugador... David Ortiz llega a un estadio. ¿Y hasta, hasta, hasta quién? Hasta el limpiabota que está afuera, sale corriendo. Dame una foto. Roberto, y David Ortiz hace así. El mejor jugador latino que ha tenido las grandes líneas. No me hable de mi jugador, mérito, Habla de mérito. ¿Y tú quieres más que los Ay, por eso tiene que tener un ego mejor que todo no, el No, porque ya, pero por eso te digo, hay que aterrizar Ajá. si uno va a destacar el jugador o la persona, porque no, son no, porque dos escenarios diferentes, prefere, diferentes prefere, Robert. Prefere. El jugador va complementado con la persona. Pero que, ¿Por qué le dieron el premio a, a Nelson Cruz? Pujol tiene, Pujol se lo ha ganado ¿Eh? también. Está bien. El premio Roberto Clemente, Pujol también se lo ha ganado. ¿Pero por qué se lo dieron? Bueno, evalúa? por lo que hace dentro y fuera, desde ah, de, de, el terreno sí. y Esto, lo que significa, sí. pero ya Pujol lo tiene. Sí, pero lo tiene, pero si fuera ahora no se lo da. <risa> si ahora lo va, ¿por qué no se lo ha vuelto a ganar? ¿Eh? Ah, pues, ah, pues el próximo año vamos, vamos a esperar que sea así ¿Tien? y que Nelson Cruz no, pueda repetir de nuevo. No, porque oye qué pasa. No es que repetir. Él va a seguir haciendo lo mismo. Si evalúan a... No, no, porque recuérdate que, que en eso tú prácticamente está de salida de, de grande Liga. Hombre, oh, él va a jugar otro año. Sí, va a jugar otro año, pero al el pujol, que Atención al empujón Me hubiese gustado... Y, y, y el día que esté eh, al lado de él, se lo voy a decir. Oye, retírate como un grande. No espere eh, eh, esto que tú estás haciendo aquí en la Liga. Si tú viniste a la Liga, óyeme, porque los numeritos están por el suelo aquí, oh, eso, eso estamos claros. ¿eh? ¿Eh? Si, si así que tú vas a ir para Grande Liga otra vez, no, yo mejor me retiro. Ahí le fue bien, Grandes Terminó ¿Eh? bien. Bueno, pero terminó, pero si así... Batió 300 aquí? en Está bien, pero él debe de retirarse arriba. No como han hecho algunos jugadores que por joder, como Bartolo Colón, sí, sí. Por, por joder el Mingo, hagan como David Ortiz, como... Adrián Beltré. Como, como, Beltré. Como, exacto, Adrián Beltré, como el mismo Vladimir Guerrero. En alto, retírate en alto. No esperes que tú tengas un año como el que tú estás teniendo aquí en esta liga, en grandes ligas, porque va a ser el asme Y los periodistas ya son crueles. Somos nosotros los dominicanos, que somos lambones, andamos atrás de, de Ey, allá así? no, allá un pelotero y más latino le forman ese año y lo acaba, no se para. Es más, ni entrevista le dan, le hacen. Allá en la prensa. Los que son crudistas saben lo que yo estoy diciendo. Allá un pelotero puede ser quien sea. Y si se desguabinó de una temporada, óyeme qué hace. Entran a, que se otra. ¿Qué palabra. ¿Cómo es que prohibido al clubhouse que entren los periodistas? <risa> palabra. ¿Eh? Qué palabra. Prohibir a los periodistas que entren al Club House. Eh, eh, eso es algo que se, se, está se ha manejado mal. Porque yo recuerdo eh, cuando Hanley Ramírez eh, vino a accionar aquí en la Liga Dominicana con a los Tigres de del Liceo. Eh, prohibieron sí. la entrada. O bueno, no permitían que, que uno se acercara ni siquiera al Club de fuera. Teniendo incluso los mismos Tigres Teniendo más cantidad de seguridad Por la llegada de Janlis Ramírez Y ahora está en la liga Ahora nadie le pone seguridad Ahí es que los peloteros Tienen que, mira Yo siempre pongo de ejemplo a David Ortiz David Ortiz es un ejemplo de Su carisma, de su carisma lo identifica Óyeme, mucho Es que tú no puedes creerte Que tú vas a ser grande de liga y tú vas a ser estrella toda la vida Mi hermano Pujol, A ti te quedan máximo 3, 4 años No, no un, para mí, uno ah, bueno. el próximo. Bueno, un, imagínate un año. En un año, tú vas a venir aquí al programa y te voy a decir, dímelo. Estamos algo. hablando de, de un señor de 41 años de edad. Entonces, eh, eh, eh. Pero, ¿Cómo un señor de 41 años? Sí, en bueno, ah, bueno, pelota. Ah, bueno, en pelota. El el pelota el okay. El okay. Okay. Mira, a <ríe> lo mejor llega aquí. Ya tiene 21 años de Mira, carrera. A lo mejor <ríe> llega aquí <ríe> en dos años y, y, y lo más que tú puedas hacer es saludarlo. Entonces tú tienes que ser. Ustedes, lo, lo que son los deportistas, uno mismo como figura pública, se debe. A su fanático. Ya pasó el segmento de deporte, ¿verdad? No, este es el segmento ah, de deporte Ah, este es el Roberto. segmento de deporte. <risa> Roberto.